Resultados del uso de productos NSP. Ultrabioma de TX. Ingesta recomendada. Mezclar uno sobre con 260 mililitros de agua. Agitar o mezclar bien. Bebe inmediatamente. ¿Qué beneficios obtienes con cada sobre de ultrabioma de TX? Desintoxicación. Reposición de déficits. Disminución del exceso de apetito. Normalización del peso corporal, si hay exceso. Prevención de enfermedades, incluidas las crónicas. Las personas delgadas también necesitan este producto. Glutamina 2,5 gramos por sobre. ¿Por qué se agrega a ultrabiome de TX? La deficiencia de glutamina se considera el primer paso hacia la acumulación de enfermedades. Se cree que el síndrome del intestino permeable es causado por una deficiencia de glutamina. Las enfermedades crónicas son acumulativas. Autoinmunidad, aparece y crece. En el contexto de las deficiencias de nutrientes y la carga tóxica, el estrés y los problemas de salud se acumulan. Ultrabioma de TX. Nutrición y protección de la salud del hombre moderno. Puede perder peso bebiendo uno sobre de ultrabiome de TX en lugar de la cena. Si lo desea, puede agregar otra comida al almuerzo. Ya tenemos resultados increíbles. Mujer. 47 años, altura 1 metro 62 centímetros, peso corporal, 96 kilogramos. Acudí a la NSP en busca de ayuda porque me dolían las piernas. Pedí calcio con vitamina D y Everflex. Aceptó agregar Supercomplex con Super Omega 3. En ese momento, NSP Company lanzó Ultrabiome DTX de TX en el mercado de la UE. Todavía no hemos tenido resultados con este producto. Esta mujer fue una de las primeras en empezar a beberlo. Solo dos sobres por día, en el almuerzo y en lugar de la cena. Cada sobre se mezcló con 300 mililitros de agua. Desayuno, segundo desayuno. Otra comida una hora después de ultraviome de TX a la hora del almuerzo. Maravilloso. La mujer notó que le resultaba más fácil moverse. Las piernas no se cansan. No hay reacción a un cambio en el clima en forma de dolor y dolor de huesos. El peso corporal durante los primeros tres meses disminuyó en 8,5 kilogramos. Y a partir de ese momento, la mujer decidió que se le podía sumar la actividad física. Primero caminé durante 30 minutos por la mañana y por la noche, luego decidí hacer ejercicio. Noté que no hay resfriados constantes. Decidí que podía empezar a ir a la piscina. El más importante. Encontré una cura efectiva para comer en exceso. Reducir la ingesta de calorías es una forma efectiva de perder peso. Sin embargo, simplemente no comer no es bueno para la salud. ¿Quieres perder peso? Comer. Alimento sano, en el que no hay conservantes, colorantes, margarinas, carnes ahumadas. La comida más simple es la más saludable. Sopa de verduras, carne hervida, Pescado guisado. Verduras guisadas, ensaladas a la vinagreta, lentejas y frijoles. Al horno, productos horneados sin levadura y sin exceso de azúcar. Ideal, albóndigas, empanadas, con repollo, manzanas, carne picada baja en grasa. Coma este alimento simple para la salud en el desayuno, el almuerzo y la cena. Para la cena, ultra biome de TX. Asegúrese de agregar una gama completa de vitaminas y minerales. Este es el supercomplejo. En la comida de esta mujer, había suficientes sustancias útiles necesarias para el soporte vital. Por lo tanto, la ingesta excesiva de alimentos ya no es necesaria. Porque no hay carencias nutricionales. Y, por supuesto, necesitas grasas saludables. Esto es super omega 3 y coenzima Q10 con lecitina. Supercomplejo. Como ayuda en el proceso de adelgazamiento. Prevención de la anemia. Reposición de carencias de cromo, yodo, zinc, cobre, selenio. El conjunto más rico de vitaminas y minerales ayuda a normalizar el metabolismo. Apaga el exceso de apetito. El calcio con vitamina D y Everflex es un poderoso apoyo para el tejido óseo y las articulaciones. El supercomplejo son minerales y vitaminas que son necesarios, entre otras cosas, para el metabolismo. Super omega 3 y coenzima Q10 son sustancias grasas. Podemos decir que estas son las grasas adecuadas para la armonía. Super omega 3 y coenzima Q10 ayudan a iniciar y apoyar el proceso de quemar el exceso de grasa. La energía de estas grasas en exceso es utilizada por el cuerpo de manera racional y sabia. Ultrabiome de TX es una rica fuente de fibra natural. La fibra ayuda a los músculos lisos del sistema digestivo a trabajar más activamente. Caloría negativa. Este término significa que el producto aporta menos calorías de las que se necesitan para digerirlo. La promoción de ultrabiome de TX a través del canal alimentario requiere más energía de la que contiene este producto. No todo se puede medir en calorías. No todo el mundo necesita perder peso. La diálisis parietal es la limpieza de la mucosa intestinal de toxinas. Vellosidades intestinales. Aquí es donde comienza el sistema linfático. El sistema linfático, esta es nuestra inmunidad. Conocemos los beneficios de la clorofila para proteger el estómago. Ultrabiome de TX incluye clorofilina. Diálisis parietal- esta es la limpieza del líquido en el lumen intestinal de toxinas, radionúclidos e incluso del exceso de brasas, vasos linfáticos y ganglios del colon. Estos son también los puntos de aplicación del ultrabiome de TX. El sistema linfático humano, aquí es donde se puede reducir la carga tóxica, y aquí es donde comienza la inmunidad humana. Desintoxicación. Reposición de déficits. Disminución del exceso de apetito. Normalización del peso corporal, si hay exceso. Prevención de enfermedades, incluidas las crónicas. ¿Qué beneficio ha recibido una persona al usar estos productos? Complejo, todos los minerales, vitaminas y antioxidantes en perfecta combinación. Máxima absorción, máximo beneficio. Deja de comer en exceso. Dar energía para los procesos de soporte vital. Inmunidad, hematopoiesis, músculos, huesos, cerebro, vasos sanguíneos, corazón. Todo el cuerpo está saturado de sustancias útiles. Suficiente energía, la comida ingerida quema, da calor y fuerza. El calcio con vitamina D es un producto vital. Especialmente importante para las mujeres. La osteoporosis amenaza a todas las mujeres, especialmente durante los periodos de cambios hormonales. La deficiencia de calcio a menudo se manifiesta por molestias en el cuello, en la parte inferior de la espalda, las personas usan medicamentos no esteroideos en lugar de restaurar el tejido óseo. La vitamina D, así como el fósforo y el magnesio, en este producto ayudan a la salud ósea. El calcio se absorbe aún mejor. Everflex. En la composición de glucosamina, metilsulfonilmetano, metano Potente soporte nutricional para tejido conectivo, cartílago, ligamentos. Todo lo que conforma la columna vertebral, y las articulaciones recibe un excelente apoyo nutricional. Tres superalimentos que contienen las grasas más valiosas. Superomega 3. Lecitina. Coenzima Q10. ¿Grasas que te ayudan a adelgazar? Sí exactamente. Y también ayudan a mantener la salud de los vasos sanguíneos, el corazón, el cerebro, el hígado, el sistema endocrino y apoyan el metabolismo. Mujer, 47 años, altura 1 metro 62 centímetros, peso corporal, 96 kilogramos. He usado estos productos. Calcio con vitamina de Everflex. super complejo. Super Omega 3. Lecitina. Coenzima Q10. Ultrabioma. Productos añadidos con microflora beneficiosa. Probio 11. Coagulantes. Bifidophilus. Me gustó mucho Solstick y Smart Mil. Una comida en el trabajo es una porción de Smart Mila. Durante los primeros tres meses desde el inicio de la toma de productos NSP, el estado de salud mejoró. No hay necesidad de tomar medicamentos no esteroideos. Los usé debido al dolor frecuente en las piernas, el cuello, la espalda, especialmente cuando cambia el clima. Noté que no tomo café durante el día, porque tengo suficiente fuerza. Estoy muy sorprendido de que no haya resfriados habituales. Solía tener resfriados muy a menudo. Perdí y medio kilos en los primeros tres meses. Son dos tallas menos. Quiero enfatizar. No hubo solicitud de pérdida de peso. Pedí calcio porque a menudo me dolían las piernas y la espalda. Decidió dedicarse a la actividad física y la natación. Continúa tomando productos NSP. Quiero enfatizar. El objetivo de perder peso no se estableció. El hombre quería ayuda para el dolor en las piernas y la espalda. Ultrabioma. Una excelente adición a la gama de productos NSP. Resultados ya se han acumulado y no solo en adelgazar. Más fuerza, energía, menos necesidad de café y medicina para el dolor de cabeza. La vida está llena de energía, alegría y buena salud. Este es el propósito de crear y aceptar productos NSP. Las personas delgadas también necesitan este producto. Aproveche al máximo este gran producto.